Es un muñeco extraño. Te devuelve la mirada. Suficiente. ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Tonto! ¿No sabes que no debes tocar a las personas que no conoces? Especialmente cuando ellos son... ¡Cosquilludos! ¿Eh? ¿No me reconoces? ¡Oh, uh -huh. Eso es mucho mejor. Una vez me fusione con este cuerpo perfecto, miau... ¡Una nueva y maravillosa vida va a comenzar! Pero, por mucho que trato de fusionarme... ¡No está funcionando! ¡Mis emociones no son suficientemente puras! ¡Necesito tensión, conflicto! Algo para sacar mi... ¡FURIA! ¡Eso es! Tú, humano... ¡Pelea conmigo! ¡Combate! ¡Sangre! ¡Destrucción! Es el cóctel emocional perfecto. Para fusionarme con mi nuevo cuerpo, miau. Y con mi nueva habilidad especial. Esta batalla será... realmente interesante. Tonto. ¿Crees que puedes lastimarme con esa pequeña arma? Mientras mi guardia esté alta, este cuerpo es invencible. ¡Qué lindo! Miau. ¿Te preguntas de dónde saqué este cuerpo? ¿No te gustaría saber? <risa> Seguro, te lo diré. ¿Estás escuchando? No puedes lastimarme. ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera! No entiendo. Estás tratando de sacar a la luz mis sentimientos más profundos. ¡Para, criatura despreciable! Lo encontré en... ...un lugar extraño. Un lugar... científico. ¿No crees que podría convertirme fácilmente en el jinete sin cabeza más lindo del mundo? Solo tengo que encontrar un gato gigante que sea mi corcel y me voy. No tengo idea de lo que estaba pasando ahí, pero tan pronto como vi este cuerpo supe... ¡Que era yo! ¡Yo! ¡Yo! Bien, estás empezando a ser molesto de nuevo. Así que lo tomé, no me puedes culpar. ¿Por qué un científico necesita una estatua de chica de tamaño real de todos modos? Probablemente la salvé de experimentos. Soy un héroe y me rescaté a mí mismo. Y ahora, con este nuevo cuerpo... Tengo una vida nueva por delante. Y ahora, finalmente podré. Yo al fin podré. Uh, seguiré siendo el muñeco de entrenamiento de Hyundai. ¡Pero mejor! Undyne? Dulce, violenta Undyne. No puedo esperar a ver la expresión en su rostro cuando me vea. Ella me bombardeará con una tormenta de lanzas. Seré la mejor bola de alfileres del mundo. ¿Oh? Esa mirada en tu cara. ¿Ella ya tiene.? ¿Alguien más? Jejeje. <risa> <risa> bueno, si tiene alguien más. Entonces, ¿sabes lo que voy a hacer con ellos? Lo respetaré. Respetaré su relación. Felicidad para ella, solamente lo mejor, la mejor de las suertes. Suficiente, suficiente, suficiente. ¿Por qué no me he fusionado todavía? ¿Tengo que usar mi poder completo? Vamos, es suficiente para ti. ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¿Por qué no está funcionando? No importa lo enojado que me ponga. No importa cuánto luche. Solo quiero fusionarme con este cuerpo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Ah? ¿Quieres decir que debería de tener que intentar otras emociones? ¿Te refieres a algo como... ¿Amor? Entonces... ¿Humano? ¡Vamos allá! ¡Muéstrame lo que es el amor! ¿Cómo le mostrarás amor? ¿Eh? ¿Solo... solo amabilidad? Me está haciendo sentir algo. Puede pasar un tiempo antes de que realmente pueda fusionarme con este cuerpo. Pero creo que este es un comienzo. Pensar que incluso, aunque me escondé aquí para estar solo... De alguna manera hice... ¡Un amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!